Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en este nuevo gameplay Y bueno, estamos aquí con Youtubers so gay 2 Ya hemos visto el trailer, les voy a dejar aquí Y bueno, empecemos ahora Bueno, empecemos con el Cross A ver. Y bueno, voy cazando todas las cosas Un tabla de madera la pastilla El internet, un smartphone Creo que no hay nada más, a ver, aquí Bien, un disco y una PC y ahora tengo que hablar con él. Hola, Mito, ¿quién es? Hola, yo soy Samuel Ortega de Argentina. Fui uno de los jugadores del concurso invitado, invitando Tao Le he grabado muy bueno, yo te felicito. ¿Y por qué la cara triste? Es que Bison me quitó mi perrito. Se llama Fido y es blanco con una Bien, para buscar el perro. Ah, Ryuk de Dead Know. un minuto, tú eres Ryuk, el famoso Shigami de Dead Know. Lo que me conoces, yo también te conozco. Sé que es Lily Cross, una famosa youtuber, sé todo sobre tu mundo, como veas. Como estoy muy aburrido, vamos a jugar un simpático juego que se me acaba de ocurrir. Un juego. Si me das ofrecerme algún objeto, si lo que me ofreces no me gusta, te llevaré y serás mi sirviente para toda la eternidad. Si el objeto que me ofreces me gusta, pues por el contrario te daré un obsequio. ¿Qué me ofreces? Pregunta a Ryuk. A ver... ¡Ay no! tengo que pasar ahí. No. Y me llevo. la clave para adivinar lo que le gusta a Ryuk está en el color de tu cabello rojo he visto la película y también el anime le gustan las manzanas así que te cojo una manzana Eh no sé que es una trampa no, no voy a tocar nada a lo mejor no toco el guante porque si no me parece algo porque hay eso mmm ¿Qué puedo crear? A ah, ver aquí. un perfume, unos zapatos. qué pasa si toco los guantes Pasa algo. No? Ay, un duende más o menos. Para rotar al malvado duende de verdad. Obtener una victoria aplastante. Eh, bien. Eh, va a ser que con ella ya basta, así que le ganar con la otra Laina O Lina, como sea Habla aquello, fofo Y unos bloques de Lego va a ser Carlos Gardel, 1890-1835 La famosa cantante de tango nada más que tengo que dar ruido eh, A ver cómo es Oh Así que viniendo a llevarte cosas de mi tumba, lo pascado. Ya, ah, revió Carlos Garder. La mejor manera de tranquilizar a un zombie es dando algo que disfruta mucho en vida. Ok. Me eh, aquí. Eh, por las líneas que veo abajo creo que no debo pasar así que sí aprendiendo otros juegos. ¿Te gustan los peluches, Laina? Dice arriba. Eh, no, no voy a pasar. Un case o así. Así que en esta habitación hay un villano de horror. No sé de qué se trata porque está a espaldas y no lo puedo ver la cara. Jason. Ahorita Jason de Viernes 13. A ver qué más hace Jason. A ¿Se a hablar. Ella, hey, amigo. Uy, uh, se desperta. Está doliendo. Uy Dios, la aplasta eso Ahora con Yeso no es una buena idea Deberás encontrar la manera de derrotarlo a distancia Bien, no pasa nada acá, acá hay una X no, no hay nada acá ah. ¿Y está aquí Ah Harley Quinn Bueno. Harry Quinn es muy malvada, pero tiene una pequeña fobia que puede servir para derrotarla. ¿Qué? ¿El guasón? Porque no... O no otra fobia, no sé. Puede ser que el guasón, porque Ryu se padece mucho al guasón, ¿eh? O eso creo yo, no sé. Me voy a jugar con... La, me olvidé cómo se llama este... ¿Cómo se llama? Ah, Manolo TV. Bien. Llamándolo, a ver, ratón Una capa Ah no, un vestido Vestido muy adelante Ah no, un código, a ver Aparecer esa no era la clave No, después tengo que abrir Ahora como muy 23. Bien. Ah no, no hay nada, así que no toco esto. A ver aquí. Wow, me tras al espacio. Eh, hay un controlarlo. Ay no. <ríe> eh, bueno, se murió porque no había oxígeno, obviamente se murió. hay un dispositivo que tengo que usarlo bueno y este tengo que tener un casco creo que también bien a ver con Germán ahora ah ahí está el perro del pibe de argentina bien a este dron hay una línea acá a ver qué pasa oh fantasma hola niñita Ah, oh, de, de una muñeca <ríe> y se mueve su gemas Para dotar a Fantasma de Veras, primero hacer que se aleje. Bien, nada, Una cosa es jugar un videojuego de un náufrago y otra cosa es ser yo el náufrago. Jolín, pues ¿significa una mala palabra o algo así? No sé. La nube viene acá y poco queda, pero no pasa nada. La palmea. Ah sí, ahora doy el perro. Samuel, estoy seguro que este es tu perro fido. Uh, a ver con ella. Y parece que con esto lo que vamos a la Ahí está. Samuel, espera de aquí, te daré más, si más objetos. Ah, bien, no sé qué hacer, eh. Ah, ok, ya. Entendí, acá tengo un y a ver le corto acá. Bien Y ahora, un poco la cama. Bien, a le presto Notamos al duende Bien, ahora puedo agarrar el guante tranquilo Ahí está A ver, tengo que alumbrar con algo, voy a tener linterna, a ver, cata es el fósforo, eh Eso no funciona, ah no Ya encendía ya, pero creo que tengo que tener gasolina ¿Al ah, perfume, perfume creo que me tardé Me tardé, me tardé, me tardé A ver Ah, bien. Listo. ¿Está? Nada ah, bien. Se desintegró. Bien, notamos a la daña. ¿Qué es esto? ¿Una cuna o algo así? Da ah, una cuna de bebé, sí. Ah, y acá tengo otra máquina El control remoto del dron Bien La pisea, a ver el que él Toma esta la pisea. Luego te da más instrucciones Ah, ya entendí, necesito la DEPNO Ah, y creo que él va a matar a Jason Porque creo que es polié. Bien, aquí el dron yo tomé una foto pero.. Ah, oh, Diablos. Tu estrategia es muy.. Va por buen camino, pero te falta utilizar la foto que le has tomado a Jason para derrotarlo. Esa muestra la imagen de Jason y es que una demo.. Toma este más... Luego te da más instrucciones. A ver.. Nada. No me que la debilidad de Javier es de ratón. Yo no lo he visto en ninguna adaptación. Pero bueno. Al parecer tenían que ir a eléctrica en el agua. Bien. el agramo este. Y el vinilo. Demonia. bien dejo la PC acá y después lo meto bien ahí está a ver si puedo sacar un magos ¿Qué <ríe> porque tengo la guía eléctrica igual hay más ah, ahí está esa música será la copyright o no? tango y mi música favorita y cuando escucho mi música favorita me dan ganas de bailar ah, en atuendo eh Los zapatos, ya voy con esto traje gala, creo que ya está completo ya. el juego jugar, que parece que no me puso esa opción parece Entre los 5 segundos va a cambiar de atuendo Bien Bien, eso está mucho mejor Ahora a bailar Ok, estamos con un zombie ese <risa> vaya, vale, ha sido el mejor de toda mi vida. Bueno, ya no estoy vivo, pero igual, ha sido el mejor. Bien, se hizo polvo Ah, eso es espíritu. Muchas gracias ahorita, ahora si mi alma tendrá, podrá descansar en paz. ¿Y por qué no podía descansar? Lo que pasó es que me de repente y mi corazón se quedó con las ganas de bailar último tango. Ahora entiendo. Estaré eternamente agradecido con ustedes, bella señorita. Ahora debo partir. Fue un placer conocer. Adiós, Gardel. Es que casi paz, Carlos Gardel. Fue un honor haberte ayudado. ¿El tango se va o va así? Ah, ahí está. Se desaparece. Ah, va a ser un cito después. No, no, no, hay diablos. Eh. ¡Wow! <risa> <risa> Para no ser víctima del peluche malvado deberás encontrar la forma de atravesar la zona de peligro sin pasar pisarla. Bien. Eh, creo que. no, no es la otra. Bien, otra cara la manzana. Una manzana se ve muy roja deliciosa. Me encanta la manzana de la tierra. Master Horry soy un. Sinigame de palabra y te la haré un obsequio. Te regalo este libro mágico más conocido como la Death Note. La Nota de la Muerte. Si alguien escribe el nombre y el de cualquier persona en él, dicha persona morirá al instante. ¿eh? El libro es muy poderoso y también peligroso. Dependerá de ti usarlo o dejar que alguien lo use, pero te abierto algo. Si el libro es usado, yo te. Lo quitaré y estaré obligado a escribir tu nombre. Como verás, utilizar el libro tendrá un precio muy alto para ti. Piensa bien si lo utilizarás o dejarás que alguien más lo utilice. Ah, entiendo el riesgo. Gracias por el libro y por la advertencia. Esperaré aquí pacientemente algo me dice que pronto el libro volverá a mí. Bienvenido a la de Note a ver Depno, ¿cómo sablo? la persona cuyo nombre y apellido se escriba en este libro para que funcione él aquí escribe debe tener en su mente la cara de la víctima ah no hay nada más si sí, la Depp no vi la película y el protagonista se muere, al parecer, este ¿no? no sirve el anime yo no he visto todos los capítulos del anime, así que pero dice que es mejor el anime, así que un día ve el anime de la Depno, ¿no? ¿no? Bien, ahora tengo que ir con Monkeys Y ahora tengo que dar a Devno al pibe Ah Agarrar y darle este Toma este cuaderno Ahora, ya tienes el cuaderno de la piscera y el mapa además las instrucciones El cuaderno que te debe se llama Devno, Y tiene un poder de matar a aquella persona cuyo nombre se escribe en él La usaremos para derrotar al villano de terror que está en la siguiente habitación No te preocupes, he visto todos los peligros de terror y me, y me conozco a todos los villanos, pero tengo una duda. ¿Por qué no escribimos su nombre en el cuaderno ahora mismo? Lo que pasa es que está de espalda y no lo puedo ver en la cara. Por eso ya entraré al cuarto y te enviaré una foto del villano de smartphone. En ese momento sonada y tú verás la foto del villano y escribirás el nombre en el cuaderno. Debes hacerlo muy rápido. Lo de, muy rápido, confía en mí. Genial Escribí, ay oh, diablo Va demonio, y hice tarde Ya tienes todo de side para derrotar a Jason, solo te falta un poco de rapidez Bien, bien, ahí escribe Y se murió Jason ya sabía que existía una manera de matar a Jason El libro desapareció Ah, y el libro fue a mí Y eso significa que el... Usaste y debes pagar el precio, Lili. Ah, demonios para evitar que rayo escriba tu nombre en el libro, de verdad recurrir a un pequeño amigo con suma rapidez. A ver la termita de bilucha y con la madera. Tengo que dar algo a la termita. Nada, no pasa nada. Ah, que queda pastilla y le di a la termita, la termita se hizo más fuerte. Bien. Bien, ahí termita comió todo. No, ¿qué has hecho, mi amado libro? Tendrás que vengar de ti por ello, pero lo arregla del devlo también dice que no puedo lastimar ni atacar a aquel que destruya mi libro. Tuviste mucha suerte, y me ideé en algún otro lado a ver qué hago para no aburrirme bien se fue el río muchas gracias, mal hiciste un buen trabajo vienen acaso todas las herramientas ver, para el siguiente nivel bien, tal la madera no se nos odia bien Mira, ahí está. Y ahora que con la batería. Ay, no creo que no pase nada, a ver. Aparecer esa clave era incorrecta. Es que no pase nada, a ver no. Bien, alumbra aquí y el código de auxilio es 3589 Bien, a ver si me acuerdo 3589 Bien Muchas gracias por alertarnos amigos, llevaremos... Llevamos buscando mucho tiempo a este bandido intergaláctico. No tiene nada que agradecer. Me caen muy mal los bandidos. Se ha enviado, una, se ha enviado a una dimensión de la cual no podrá escapar. Y así ya no podrá seguir haciendo las suyas. Me parece muy bien. Hasta pronto, amigo. Hasta pronto y buena suerte. Y se lleva al origen al ladrón. ¿Quién lo había imaginado? Robbie ayudando a un policía de otro planeta a capturar a un bandido intergaláctico. De pelos. Y nada, creo que puede agarrar esto. A ver. Diablos. Para dotar a malvado ganón. Deberás recurrir al engaño y saber que su poder reside en algo que lleva puesto. Una vez si lo bloquea aquí. Bien, ya puse todo acá. bien a ver le pongo el, la patineta electrónica y ya ve la cuna porque para por lo que yo pasa es que es una señora así que me fantasma bien ahí va ya me control Demonio, no tengo... No, si un fuego, parece. ¿no ah. Sí, sale el cuadro. Creo que tengo que quemar el cuadro, pero no sé cómo. Acabo de darme cuenta que acá hay un fósforo y me olvidé sacarlo, así que... En un cedillo y la caja de fósforos, bien, ahora sí, bien, bien, ahí se quema el cuadro y voy al fantasma. No estamos a más. bien muchas cosas bien una onda, la tijera tengo, la onda, bien ahí con y a verlo junto a este con este bien acá hay algo bien acá bien, a ver el tío este a este vamos a poner la mierda un mito fuerte te puede llevar a un lugar indeseado felizmente hay una forma de evitarlo, bien bien no me subo bien ahora para allá ok ahora sí nos desmontamos al abierto de pizza. continuamos tenemos que escapar de aquí bien llena de la casa, un montón de cosas otros pozos ok ya ve con la nave con este el globo bien eh, como hay pobres Ah, Roger Rabbit Hola si no me equivoco tú eres Roger Rabbit Creo que me conoces cómo te llamas? Lina Ah está tu novia Es una buena pregunta mi hijo quería comprar pan y <ríe> Ya pasaron tres meses ¿Qué vas me a hacer? Pues nada, seguir esperando nomás siento ciento de mi sí, claro, fue a mi vecino lo raro es que hace tres meses que dejé de verlo qué curioso Si sí, pues qué casualidad de ello que bueno ya está es fácil de engañar no sea fácil de engañar ahora ya no me ha vuelto el conejo más desconfiado del universo si tú lo dices viene de tierra zanahoria en el otro cuarto hay una zanahoria una zanahoria Tiene sí, deliciosa, mucha zanahoria pues que espera a ver por ella, esa odia Y volvió qué pasa? Mira esa olla, pero es muy pequeña. No me gustan esas mayores muy pequeñas, tienen más sabor. Entiendo. Diego, la pósima agrandadora tengo que darle. Bien, ahora creció. o sea esa no vaya grande bien mira, mira o sea, la zona ya es muy muy grande la o sea, es muy grande muy, muy grande ya regreso buen provecho y me la trampa como cayó con los bones o esa tiene muy buena pinta y que no tiene pinta de peluche que está ahí <risas> y se va pobre, el rollo de la vez, la engañado. el engaño funciona a la perfección me voy a coger más la semilla Acá. Bien, ahí está. Venga un castor, ahora que tocar un castor. Bien, ¿qué has atrapado zombies? Bien. Este con este y con este. Bien, no hace. Ah, no creo. Lo eh... no que tengo que acabar acá. Bien, cada Germán, acaba. Me sigue acabando. Ya falta poco. Ok, ahora agarro. El... Pongo saldain Bien, ahí está ¿qué es eso? Yo tengo un EPRCHEDO acá Y una muñeco suplente parecido a él, ¿no? Y le pongo la mano acá Acá le pongo una caja para esconderme Mira el control de la mano mecánica Me parece ese todo Vamos a Bien, ahí está Acá para pasar a la vida. Viene se en un chanchito. O es un chanchito tierno. Bien, no tengo una bomba. Bien, no ha acotado. Oh, Ay, es de Killer y el Lenderman. Donde quiera, de a me Ya fue favoreciendo... ...le haciendo a la bomba. Y la bomba la, la igual en un regalo, ¿no? ¿Pero que pasó? Uy, <risa> de he ese kill y Va, que lento Tienes que elaborar una estrategia si, si quieres librarte de tus dos enemigos. Le junto con este, con este. Va. Diablos. Bien, ahí está. Un regalo. Despierta, Jeb nos ha dejado un regalo. Bien, le abre. ¿Qué habrá adentro? y se murió loco lo nuestro plan funcionó a la perfección bien matamos a jefe Killer y a Alexander bien acá parece unos caritas ah creo que se da para este si, sí, este acá está para este creo que se llama bandy no me acuerdo no no me equivoqué que a ver, tres, tres, cuatro, ocho, cinco, tres, cuatro, ocho, cinco. A ver si me acuerdo. Tres, cuatro, ocho, seis. Eh, a ver qué error estoy cometiendo eh? Ah, ya entendí. De acá, a acá. Y después acá y acá. Bueno, a ver. 3, 4, 6, 8. Ahí está. Bien, pues bueno, paso. No a sí hacer paso, a ver qué hay ahí. No vea. Ah, tengo que subir acá. Mira, tengo que extraerla la esa. Es Escucho ruido, idea ¿eh? en vestido. para cerrar la puerta, para cerrar el paso Eh, escóndete ahora, que muy. mueve Bien, parece que funciona <risa> No minutos después Este lugar no estaba a la entrada del otro lugar. Hace algo, a ver acá. Me olvidé de la habitación de Toma, acá había una espada. Miren, una idea mitad. Mira, pues razame, así usar. Tammy, ¿qué sucede? Boy se ha escapado, tienes que ayudarme a encontrar a Vendim, me mata. ¿Estás seguro cómo pudo ser posible? Ir a ver. Bien, le no sé qué bien hola dice felizmente pude romper el hechizo que te hizo Wendy para que fueras malvado gracias manolo no recuerdo nada pero si sí intenté hacerte daño te pido disculpas no que salir. podrás acompañarme algo me dice que necesitaré tu ayuda claro vamos poca saga una idea pero al parecer el toma corriente está bloqueado por una pequeña cubierta bien ahora le conecto esto acá y después Diablos. Mira, preta, apeta. Bien. Aprieta, aprieta. Bien. y se destruye toda la máquina no. y se murió rotamos a Benny gracias Alice y Boys con su ayuda puedo derrotar a más ahora son libres gracias a Manolo gracias a Manolo ahora queda nada no, Manolo solo cobramos vida por el hechizo de Bendy, pero en realidad somos personajes imaginarios. Es verdad, nosotros existimos en tu imaginación siempre que no recuerdes, claro. Claro que lo acabo de decir, pero amigos, hasta pronto con algo. Cuídate, amigos. Y se van. Nunca los olvidaré, mí No, ahí están. Bien terminamos el juego Bien John Kelly Felicitaciones Youtubers Llegan a ganar mi juego Y eso demuestra que son realmente buenos jugando videojuegos Cada que soy un muñeco de palabras Les dejaré en libertad para que puedan seguir Grabando videos y entretenimiento A sus suscriptores De más de mal está decir que yo soy fiel suscriptor de todos ustedes. Quedan libres. Ahora le toca el turno de un presidente muy querido por todos ustedes. No olviden de quién estoy hablando. No, no es Obama. Tiene el nombre de un pato muy famoso, ya adivinarán. Donald Trump. Bingo, nuestro querido presidente Donald Trump. ¿Qué dices que no le piensas ayudar en el juego Qué extraño fan de Inca Gaze. pensé que te gustaba ayudar a mis víctimas tal vez esto que voy a decir tú te animes a jugar Tron okay. por primera vez en mis juegos tron no enfrentarán a villanos sino a superhéroes jajaja ja, ja. esa sonrisa que se acaba de dibujar en tu rostro me dice que te encantaba la idea te encanta la idea ganas pero haz tu elección Espero que te haya gustado esta parte de la, este juego, dale like si quieren, compártalo con tus amigos si quieren, no sé. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, dime si quieren el juego Tron ¿no? Que ya ha salido ya. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Eh, yo soy Jose Ultimate y nos vemos en otro video. Chau.